El fuego de la poesía fue mi primer idioma Creció tan deprisa como la libertad Hoy celebro haberte conocido Sin saber qué líneas nos separan Y qué besos son los elegidos Mi paisaje siempre moría en el rompeolas, junto a un mar despeinado. De un semáforo abierto en el oleaje, un mar de sueños a punto de cruzar, el pecado mortal de un tatuaje. Certero como el cuchillo de la madrugada, Coordenadas de tu regazo, El acto de amar se desliza como una tormenta, Sin laureles, cuesta abajo, Entre la sábana mojada, Coro florido con tus rimas apegadas a mi estampa, acostados, enciendo la mesita y te miro, tu piel desabrochada se acerca a la mía y te escribo en un libro para ciegos, donde el tacto tiene su última palabra. El sol siempre se oscurecía en las cuestas de Santa Cruz. escribiendo en servilletas a los amigos y a las mujeres que amé en desnudos impacientes. Un destino de cumbres lejanas entre los resquicios de tu boca, la dicha voluble que se desliza en mi desvelo, Labios que me contaminan de mágico deseo, te miran a través de un te quiero en el precio de la hermosura. Con su memoria de artistas dándome codazos en mi mapa de poemas. Todos esos libros que había leído, vivieron conmigo, con tinta de los vanos. Todo lo que escribía, cabía en una maleta de canciones. La calle vacía en el ombligo, un hilo desnudo que se desnuda en una carretera de lágrimas oscuras.